Amigos del pescador ¿eh? y de pesca de aventura, acá estamos con Miguelito. Hoy, 5 de agosto, viernes, 9 de la mañana, en busca de las corvinas a la balandra desde Marina del Sur. Miguelito. Eh, bien bárbaro, nos ha tocado ¿Eh? un día hermosísimo, aunque cayó una. helada bastante terrible. Fuerte. Pero bueno, mientras llegamos allá y a eso de las 11 vamos a Así es, así que bueno, acá les muestro, en eh, Marina del Sur, ahí nos está esperando el mudo para que lo llevemos a la isla, a trabajar, eh, como siempre. Y bueno, esto es Marina del Sur, eh, Benizo. Y desde acá vamos a viajar 20 kilómetros hasta las Corvinas, ahí en la balanza. Luego le vamos mostrando, a medida que van pasando, cómo está la pesca, los lugares. Y después les vamos a pasar el waypoint para que tengan un lugarcito para cuando, si vienen a pescar, ya saben dónde ir. Bueno, luego de un viaje de 45 minutos desde Berizo, ahí llegamos a la balandra y la primer corvinita ¿eh? en el río de la Plata. Muestre, Miguelito. ¿eh? Se la dedicamos a Gabriel López del Pescador. Para ellos, acá le eh, vamos a mostrar allá. Está la balandra allá en Lejos. Y bueno, estamos a unos 6.000 metros. Así que primer corvina. Bueno, Chilo. Apenas llegamos, tiramos primer corvina, 10 y media de la mañana, luego de un viajecito largo, ¿no? 45 minutos de navegación. Un río espectacular, ¿eh? bárbaro, no va a ser frío porque el sol a pleno no va a estar nublado, a disfrutar la pesca, vamos. Bueno, acá seguimos en la balandra, pesca de corvinas, principio de agosto, principio de agosto, ¿oh? ahí venimos con Miguel. Otra corbina chiquita. Vamos, Miguelito. Esas son las que dicen que son de un kilo, Miguelito. Sí. Levante. Muestre. Bueno, ahí, ahí, dejar ahí porque no vas a poder. Viene ahí, Miguelito. Y seguimos. Vamos. Por más corvinas las super corvinas, que dicen Esto, la mayoría son todas bueno, seguimos ahora en bajante, con una linda bajante otra corvina de Miguelito mire, un bagre te dije, está cabeceando un bagre bueno, saco un bagre blanco. ¿Listo? Arriba y al agua. Arriba, acá lo Bien ahí. Bien ahí, Miguelito. Seguimos. Bueno, a ver, Maco. Bueno, a ver, Maco Bien, bien, bien, es así Bien Sacamos una fotito con esta la ventana. No. <risa> Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2215 92 1746. Prepárense, prepárense, se viene algo muy especial. ¿Qué es lo que se nos viene el día del niño? Nuestros futuros pescadores. Una caña maciza de fibra de vidrio de primerísima marca mundial. Largo 1,50 metro 50. M, pasa hilos de acero inoxidable. Enchufe de acero inoxidable. Portarril de grafito con acero. rilcito, Un ril relix. Pickup manual o automático también anti-revers una liñita de bagre, boga o pejarrey de flote una liñita de variedad de fondo con su plomito todo esto para que lo aprovechen ustedes escuchen bien 4.990 pesos todo el equipo para los chicos ojo, el reel sale cargado con nylon fluorescente Taira americano si no lo aprovechan ahora no sé cuándo lo van a aprovechar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 Buen día gente del pescador, ¿cómo están? Mi nombre es El Chino Pesca, soy guía de Berizo Y hoy vamos a pescar matungos Así que ahora nos vamos a pescar Y pronto verán los videos de los matungos Así que no se vayan y quédense ahí Juanchi tuvo un pique y mire cómo está. Uf. Pesca, pesca a mano. ¡Eh, <ríe> hey, me rompiste la caña, Juanchi! Juanchi ahora me va a pagar una caña. <risa> Ahí en el eh el oh este es bueno! ¿eh? Y el lomo ¿Hay cosa copo? Uh, matungazo, boludo me querés copo? Ay, Bueno, Juanchi Decime tu experiencia de la pesca a mano Decime Un matungo con pesca a mano porquería esta A ver, ¿Qué matungo? Bueno gente, acá pescamos matungo con, con línea de mano Así que seguimos pescando Línea Ahí está uh. A ver Un poquito más adelante, ¿no? Ahí vamos. Ahí la agarró era grande muy bien ¿eh? gracias Hugo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 Queríamos mostrar en esta ocasión algo básico de nylon y multifilamentos que tenemos en stock Por ejemplo, como verán acá en la mesa, bueno, está todo medio mezclado, variado Pero bueno, tenemos el de multifilamento en diferentes marcas El Berkeley Whiplash, de la marca Lexus por ejemplo, en 4 hebras, en 8 hebras de La marca Daiwa, también en 4 hebras, en 8 hebras tiene por este lado eh, Tenemos de la marca Master Wheat, en 8 hebras por ejemplo algún Marine Sport algún whip a 100 bobinas por 500 metros Vector por bobina de 500 metros que también eh, tenemos diferentes diámetros, diferentes colores está bueno porque uno lo puede eh, cargar más de un reel o varias piles eh, con la misma bobina y después algo de lo que es nylon también algún fluorocarbon por ejemplo salidas trasfiladas que se usa mucho para el, para el casting, para el lanzamiento en este color, en otros colores son bobinas del 5 por unidad, de bobinas de nylon por 300 metros, eh, como este Mustad por ejemplo, y la mayoría en bobinas de 100 metros, Grilón, Mustad, X eh, XFish, diferentes marcas de nylon, eh, ideales para la pesca variada, para armar líneas, para lo que se le ocurra. Tenemos diferentes diámetros, colores, durezas, algunos más elásticos, otros más rígidos. Eso va a gusto de, de, de cada pescador. Así que bueno, tienen nuestros datos al pie de la pantalla. Cualquiera nos escribe si buscan algún naiva, algún en especial, por cantidad de metros, por diámetro, que flote, que no flote. Así que bueno, cualquiera nos escribe, nos esperamos. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad.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 ¿Viene? mira ¿Putito? ¿Putito no creo, Juanchi? Opa, sí, viene, viene, viene, viene, viene. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! Excelente no? ¡Mira, Juanpi ¡Uepa! ¡Uepa! Mira, agarralo ¡Matungo! ¡Otra vez matungo! ¡Mira! ¡Mira que matungo! ¡Clavado, mirá dónde está ¡Clavado! Grande ¡Clavado! ¿eh? Vamos. ¿Cómo estás, Juanchi? ¿Te ¿Muestran los dos el pescadito? Bien, Hugo, bien, Juanchi. Bueno, pues ya. Juanchi vino chilado, Juanchi, eh. A ver, a ver. Opa, qué lindo. Doblete, mira el papá y el hijo. A ver. Ahí ¿no? está, Juanchi. Mira, mira que lindo. Ven ahí, Juanchi. A mi le te trajimos a Juanchi, ¿no hubo? <risa> Ahí viene Juanchi <risa> Che, Juanchi, ya acá a Matungo Juanchi? Está lleno de huevos, mira. ¿eh? Mirá Ya están desobando los pejes Qué lindo está, maño. Sinagüe, ¿eh? Que lindo esta madre, mira huevo, que troncazo. Otro maturo más de Juanchi. La estrella, Juancho, bien. ¿eh? ¿Se le dedicamos a alguien, Juanchi? Ya no. está, otro peje más de Juanchi. Lindo igual, eh. Lindo igual, eh. Lindo igual. ¿eh? Lindo igual. ¿Cuál hora? ¿Eh? ¿Cuánto más tengo que creer acá? Gracias a Beto también tuvo toda a la semana rompiendo las bolas. ¿Sí? ¿Viste, ¿Sí? Beto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Bien, eh. Muy bien. Muy bien, ese. Río está planchado. Planchado, planchado. te espera en expo armas del 3 al 21 de agosto en la rural con importantes descuentos y bonificaciones pasa por el stand C30 muy buenas a todos amigos del pescador tv como cada semana nos encontramos con las novedades en Luján Pesca en este caso todo lo nuevo que ingresó en bolsos. Estamos hablando de dos modelos de bolso de la marca Depredador y dos modelos de bolso de la marca Payo. En Payo la novedad son las bandoleras y este nuevo bolso de Payo que trae cuatro cajas de este tamaño. Que la verdad que es una cosa de loco. Muy cómodo. Cualquiera de estos productos los adquirís hasta en tres cuotas sin interés y te lo hago llegar a la puerta de tu casa a cualquier parte del país. Que sigan muy bien.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 De, de ese con río planchado ¿no? la pesca flacó un poco ya que el, no nos movemos así que lo al menos alguno, alguno que otro va a salir a pleno voy eh <risa> Estoy pescando otro más de ese bien ese eh estas huellas son las modelos 3D no las 3D aceite el agua qué lindo barco ahí estamos vamos bien otro más de Juanchi ¿eh? ahora está la marea bajando prender víctimas. Gente, la verdad que hoy pescamos bastante bien. Acá con, con ese, con Juanchi, con, con Hugo que está grabando. Acá Juanchi y ese sacaron unos matungos. Mira matungo que matungo son. Una bestia. La verdad que todo monstruo. Hermoso bicho. La verdad que está, gente está para aprovechar, para venir a pescar, pasarla bien. Siempre venimos a pescar con el río calmado, no venimos con río en movimiento. Así que bueno, gente, esta la, es un día de pesca acá en Berizo. Berizo queda a 40 kilómetros capital, así que nada, gente, los espero, vengan a pescar, a pasarla bien. Y bueno, buena pesca. Hablar un poquito por ahí, lo que nunca hacemos de eh, elementos para la pesca de carpa, que es una pesca realmente muy linda que a veces no la tenemos tan en cuenta. Y realmente es una pesca que abunda en general y está muy buena, haciéndola con equipos, practicándola con equipos livianos adecuados, realmente es muy linda. Te quería mostrar algunos accesorios, eh, por ejemplo, este cañas que es plegable. Que sirve para poner, mira, como tenés acá, como tenemos apoyada esta caña, ¿sí? se pueden poner en realidad 5 cañas que se ponen de esta forma. Entonces, cuando pica, nos damos cuenta del pique y la podemos levantar y sacar rápido. Está buenísimo, que sirven, está muy bueno, está construido en aluminio. Para que lo vamos a mostrar, se pliega, ¿sí? se pliegan todas las patitas, las dejamos bien cortito o lo podemos estirar y las. Eh, los bracitos estos donde apoyamos las cañas se pliegan, ¿no? Entonces queda muy cómodo para llevar, muy liviano, muy livianito. Está buenísimo. Realmente está bárbaro y es muy práctico. Podemos acá poner eh, cinco cañas, como decíamos. Realmente está muy bueno, un accesorio está muy bueno. ¿Sí? Vamos ahí, lo armamos. Esto tiene con puntas para medio clavarlo un poquitito en la tierra para que no se caiga. Y ahí apoyamos las cañas, ¿sí? Ahí o en cualquiera de los cinco lugares accesorio que está muy muy bueno para la pesca de, de carpa que se usa muchísimo. También tenés todo lo que son posacañas clásicos y por ejemplo te quería mostrar este que es plegable que ahí lo tenemos desarmadito para meter adentro del bolso de pesca o de la caja de pesca y lo que hacemos es sacamos esta mariposa, ahí lo damos vuelta y bueno, volvemos a arrojar la mariposa bueno, y ahí queda armadito para poder poner una caña, está buenísimo, re práctico, re cómodo, lo podemos guardar en cualquier lado. Y después te quería mostrar todo lo que son las líneas que tenemos para carpa, ¿sí? De la línea de la marca Géminis que son excelentes realmente. Fíjate en la tradicional coreana, con este resorte, por acá tenemos otra más con resorte más grande porque venían pidiendo con un resorte más grande y reforzado, ¿sí? Las coreanas clásicas, esto que se llaman feeder, que las tenemos con plomo y sin plomo. Es una línea que se está usando muy de moda, se está usando muchísimo ahora. Eso viene con un solo anzuelito, con, un, con una bollita, que lo que hace es quedar colgando ahí y se termina enganchando en la galla de la carpa. ¿sí? Después tenemos así, por ejemplo, con eh, anzuelo simple y eh, resorte, para ponerle más en cada, en cada anzuelito. Esta que es con eh, triples y resortes, ¿sí? y esta que es combinada con eh, triple y anzuelo simple. Ha, ha, ha, ha.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 Mío. ¿Hay de todo en la feria? Hay de todo hay ¿Novedades? Novedades, novedades la oferta de los chalecos muchachos O sea, $4.500 los chalecos La remera, imperdible Lo votaron este fin de semana No existe este precio, 5 ¿Sí? lucas una remera, dos por 8 ¿Y dos por ¿No Buenísimo Che, ¿y el cupón de descuento? El cupón de descuento está acá, mirá. Todos los que vienen a comprar las ferias se llevan uno de 15% acumulativo en cualquiera de sus compras, nuevo cualquier producto de pesca, de camping de náutica, todos nuestros productos ahora, nada? 15% de descuento. Nos esperamos, avenida Juan B. 3836, Cava, estamos viendo muchachos. Gracias y un saludo para Jorge. Gracias. Vamos a mostrar. Javi, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? viene bien? la expo? Espectacular. A full. A full, full. a full. Miren bien? Mire. ¿Todo tranquilo? De Hay bien. de todo acá en Zona Pesca, ¿eh? De todo. <ríe> ah, sí. sí, sí, lo vi del otro lado, sí. Te felicito, ¿eh? Ah.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 saludito Hay de todo ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien ¿Cómo, cómo andan? Contento Mejor de volver De nuevo esta Después esta... de tres años, dos años La otra... La otra. Bueno, Siempre presente, siempre estamos acá El siempre stand del Pez Gordo vuelve con todo Y en quimes a Buenos Aires Las mejores ofertas en el Pez Gordo Liquidación de fin de temporada pejerrey Variada By todo en el Pez Gordo Vale, gracias Betito con todo, mucha concurrencia, muchas ofertas para recomendar, que están de Zona Pesca y Nuevo Milenio, así que ahí, ahí van a encontrar todo, cañas, riles, buen asesoramiento, y bueno, después como siempre, mucha armería, bueno este, productos regionales, así que se los recomiendo, vengan a visitarla hasta el 23 de Agosto.